Tarataja, gracia, decir, decirte algo quise, y se me juntaron todas las palabras, se apretujan, se separan, se enturbian, se despedazan, enmudecen, y cuando quise decirte hola, la marea había bajado, y pasó el tiempo tiempo te trajo de nuevo recogí raudo los trozos los pedazos los anhelos y por fin pude decirte caramba se me cayeron las palabras al verme buscando mirando por el suelo te acercaste y con esta pregunta que aún recuerdo me dijiste ¿qué buscas cielo? al fin pude contestarte te busco porque te quiero